Hoy te voy a mostrar 8 atajos que quizás no conocías para tu navegador. Número 1. Control más D. Guardar en marcadores y favoritos la página actual. Número 2. Control más H. Abrir el historial de navegación. Número 3. Control más J. Abrir el historial de descargas. Número 4. Control más K. Poner el foco en la barra de direcciones. Número 5. Control más N. Abrir una ventana nueva. Número 6. Control más, T. Abrir una pestaña nueva.